Ah, sí, cacho, pero el, el, el, hay una parte que no, no sé en qué parte pasó No, no creo que haya sido en esa, precisamente en esa época Pero no. el arte en su momento era como retrato y paisajismo Pasó ah, mucho sí. tiempo, el dadismo y todo eso bueno, Entonces al, al llegar a las cámaras, los artistas ¿cachai? que tuvieron que como reinve me de palabra, al reinventarse Sí, porque las cámaras hay, a mí, una de las weas que yo sigo, que a mí me gusta mucho, es el liberalismo. O, es, o hay un. De hecho, sí, sigo unas páginas, porque yo dibujaba harto cuando pendejo, pero lo dejé hasta ahí porque igual eh, ya el grado obsesivo del detalle me a mí mejor lo puedo, Así que me alejé esa wea. Entonces, yeah. dentro de, de como cachar más o menos, pintar soy nada, pero me, yo puedo ver una hora y me digo, ya es lo que le pone. Eh, está el, subre el hiperrealismo y los locos ya ah, se empiezan sí. a ir en otra volada, ¿cachai? porque ya, la, ya, ya no había mano con sacar fotos, ni paisajismo no, no había mano de eso, ¿eh? ni, ni el estilo ¿cachai? como de Van Gogh y no recuerdo otros autores ¿cachai? por todas las la, eh, épocas de arte que pasan haciendo lo mismo pero con diferentes técnicas entonces, okay. y pasa esa weá del water, y ahora hay, hay otras weá, cachai, de hecho he visto un poco el, el Locos, el que habla, sobre no. weones que hacen ya weá como ya. Sí, pues, ya, media hay... friki, weón. Friki, que yo, sí. yo siento que no. Siento que. Yo otro día estaba escuchando cuáles son. Hay una weá. Es como, estamos hablando de los límites, ¿eh? Con. O sea, para que no salga tanto de contexto, estaba hablando, escuchando el Pedro Ruminote el otro día sobre ¿Ya? el humor. ¿Ya? Pero y el loco le decía, ¿cuáles son? Porque Edo se ríe esa guapa y dice, no son no, no, no, no. los de los empieza empiezan los periodistas cuidados, ¿cachai? Muy así como la película que tuviste. Y me dice, me carga esa porque profitan. Eh, bueno, nada más, no sé, bueno me voy a El loco dice, mira, ¿sabes cuáles son? Mi límite es cuando yo, independiente, hice una talla, ¿cachai?, de locos que... ¿Cómo se llama estos locos? De, de epilépticos. Y a pesar de que todos los epilépticos me dieron como la fe de que yo pudiera hacer tallas, ¿cachai?, porque encontraron muy chistoso, y un pendejo me dijo, ¿sabes que yo? Me reí careta, dale nomás, yo te autorizo a hacer. Pero el límite del loco era como, si ese weón lo llegan a guayar por una talla que yo tiré ese es mi límite. Claro. Claro. Entonces, sí. yo creo que... Sí. Por, por ¿Te ejemplo, ejemplo por todo. ¿Ah? en Chile le wean por todo, entonces se ese límite. Claro, pero yo siento que, por ejemplo, en el... Mira, yo en el arte siento que el, el arte, por lo que yo puedo, puedo gachar, así como eh, la música, igual tiene su, sus parámetros, igual, porque tú te eh, llegarías a hacer una canción. No es que yo pegué la guitarra y me pongo a hacer cualquier wea ¿sabes? Ahí están las notas, tienen escala, y te moví, son como siete, siete escalas, no sé cuántos son Y, y, y ahí te da vuelta, pues, wea, ¿cachai? Entonces, no, no es cualquier cosa, ¿sabes? Tenía estilos, ¿cachai? Entonces, ahora yo entiendo, por ejemplo, cuando de repente sale... Por ejemplo, hay mucha gente que le gusta el como motua como músico ¿sabes? Porque él propone una música en un momento, ¿cachai?, en donde la música eh, sale como de, la, de lo convencional. Claro. A mí él igual me irrita, ¿cachai?, como uh -huh. música. Porque siento que no, ¿cachai? Es como, si querís, pues, tú podís ser diferente, ¿cachai?, pero no siendo más la weá, ¿cachai? ¿Cachai o no? O sea, claro. mucha gente que le gusta el flujo de montaña está bien, pero o yo cono, pero no, po, weón, eh, eh, tú puedes ser diferente haciendo una propuesta diferente haciéndola bien. Claro. Eh, es que ponle, pon... ponle cabeza a la weá, igual, pues, po, ponte, sí, sí. por ejemplo, a mí la weá de las capas, ¿cachai? A mí esa weá, a mí me gusta mucho cuando tú vas viendo vas viendo una película, escuchas música y vas viendo como... Claro. cosita, ahí. Me da la impresión que también estamos confundiendo un poco de arte con la técnica. Es eh, un concepto que está cambiando. Porque, por ejemplo, los músicos a, a, hace como 10, 15 años tenían que saber notas musicales, tocar una guitarra, a veces la weá. Incluso tenían que saber leer música. Por la escala, las notas, todo. Hoy día no. Hoy día, hoy día no. De hecho, hay músicos que están ganando millones de pesos. No tiene idea de do, la, re, suel, no, no saben. Ah, ya, pero... Pues, no ah, sí, sí, es que es como Marceneque y listo, tú apretas un botón y es do, apretar otro botón y es re ¿Cachai? Entonces, no, no, ni siquiera tienen que aprender a leer música Entonces, hay una forma de hacer música ahora que es mucho más ya, fácil. pero, por ejemplo, ya, por ejemplo... Pero, pero no quiere decir que, no, a pesar de que los pueden sean técnicamente más tensa no quiere decir que sea menos música que la anterior ¿Cachai? Sí pero, por ejemplo, Backbunny, siendo que ya, el loco, por ejemplo, a mí me gusta personalmente mucho Backbunny. <ríe> mucho. Y, pero yo con la Andrea y escuchábamos, nos tomábamos los coquetes que estoy escuchando una hora, pero ya me, el, la base, su base me aburre. Y a mí es me aburre. Pero me aburre porque tiene una base culiada, ¿cachai? Que no cambie. Entonces... Eh, pero era tampoco... la base? Todo el ¿Ah? Es la base de todo el reggaetón y el trap, el pum, o can, pum. Sí, el, cam, el, el Dembow, creo que le dice, se llama el Dembow, que el pum, pum, pum. Claro, el, el, la base el, del 90. Tum, sí, claro. claro, o sea, sí, pero el loco, yo, pero ejemplo, no sé, Bagwane de repente no, ni, de repente ni canta, ¿cachai? Yo lo vi en Miña niña y no, su show era ahí, creo que el, el trap andando por ahí. La loca, claro, el, el gigantarto. Pero, pero, pero sí, pues ella es cantante, pero yo creo que se metió en el trap porque era lo que estaba de moda. Pues. Música, sí, mucho placa, música, muchos músicos rockeros chilenos se metió a, a la pachanga, así como onda Santa sí. Fe porque era lo que se estaba vendiendo. Pues, wea, Exactamente. Entonces tuvo la Pink y nadie te las iba a comprar. Pues, que, no, yo escucho que está bien. O sea, yo lo que vi que con todos los problemas que tuvieron y el robo, o sea, la. Porque igual Disney le quitó la cartelera, pues Disney igual tiene la cartelera buena, pues bueno Las películas de Disney. Yo no sé qué, ahora, ¿qué anda Pixar cagó? No, Pixar es de Disney. ¿Pero... ¿Caché que las películas de ahora son como, los otro día fui a ver, eh... la última de Disney. Me encanta. Dos horas Ya. Arepa, sí. colombiana. La cagada Ay, entre bien. Venezuela Claro, <risa> pero, no, pero. Mira, no. la película. ¿Sabes que yo igual voy como confiado? Porque. Vais con tu hija, que es como que vaya a ver una película. Con mi hija la queremos llevar al teatro, igual la quiero llevar a escuchar música, weón. A mi hija le gusta la música, o cicaleta. No. Una vez estábamos al tavo y había una música. La <risa> mate sí Escuchaba. Yeah. Y estábamos con y la Andrea también escuchaba música en vivo, su pachangue, igual. A mí también me gusta, o sea, a nuestro me gustó. Pues me gustó. gustaría que la Mati tuviera 17 años, 18, para ir a Bares <ríe> A escuchar. Yeah. Igual muy chiquitita de repente para las tocatas. Yeah. De hecho, la Andrea me dijo, la Andrea me dijo que fuéramos a Lola Balusa. Ya. Yeah. Pero a mí la Balosa, si no hay mucho grupo que me gusta, como.. Sí. Igual escuchar un grupo que no te gusta, a mí me. me, me bueno, no sé. Igual, la gracia es que luego de luz hay por lo menos 5 o 6 grupos tocando a la vez. O sea, un, uno te, Uno te tocará un poco. Puta, amigos, yo, yo veo las carteleras y no. Yo, yo igual a mí me gusta la música, pero un ¿ah? grupo. ¿Te pasa como yo que veis la cartelera y cacháis al 5% de los locos No, no yo. Puta. No, y. Eh... Soy sí, es lo mismo sí que me tiene que gustar un poco, si no aburro. Bien, Ir al bueno. concierto, van a escuchar un par de canciones y bueno, después mamarte dos horas de concierto que te aburre, es horrible. Entonces, bueno. me pasa con los discos. Pero me, yo con la Andrea hemos puesto por el BTR, ¿cachai? En un concierto en la Lapaluza y hayan habido huevas buenas. Pero no en realidad no prefiero que haya hartas huevas conocidas. Siempre va y pata no anda weando Así que realmente si llega sería bacán. Y andan todos haciendo gira wea. Así que no sé cómo estará el próximo año yo cacho que va a estar buena la cartelera igual No sé si iré tampoco No estoy dicen Pero el rollo era de que Se me fuera, wea, wea por internet internet Lula Palusa No, antes de eso eh, Estaba hablando de Netflix y ah, fue encanto, triste. encanto. Sabes que es buena la película, bueno. Sabes que nos falla los buenos, nos falla. Ya. Pero de alguna manera perdió Pixar. Pixar desde que nació. No, ya. Pixar. De... Oh, pero Pixar desde el año que nació hasta el año 2000, o <coughs> la que sacaba es que era un éxito culiado, eran películas muy buenas. podríamos muy grabar un. Podríamos grabar una película, o sea, un podcast viviendo películas de Pixar, weón. Frozen. Yo quiero ver Frozen. Oh, dos vinos. Mira, yo, dos vinos para mí. <ríe> Vamos a esa yo no, no entiendo, no. weón. No entiendo esa película, weón. No entiendo esa. Porque. Ya, caché que yo la trato de ver con mi hija y, y la weá es como. Pongo las dos porque no, no entiendo el rollo de la wea y... y Ahora, Pixar, yo lo que me he fijado es que ya. Para pa cerrar, Encanto es buena, weón, ¿cachai? Disney igual es buena la agua que hace. Sí, pero va a ser bueno. Sí, sí, los locos son, son buenos, Exacto. puta, son musical culiao ya, igual buena, y justo mi, a mi hija, mi hijo, mamá, eh, me quiero ir para la casa, faltaban 10 minutos para que terminar la película, pero ya cachamos que ya iba a pasar y igual tengo el dinero del plazo, así que ya pero puta ya verlo en la casa otra wea ay, no. y sí, tampoco es, es un televisor el que lo tiene, y no el más cómodo, weón, y todo la weá. Claro. O Entonces sea, Andrea como que trataba de mantener a la a Mati, pero no, no, no se pudo. No, no, no igual nos fuimos, sí. nos partimos al final. No, pero, pero es que, una hora cuarenta, pues favor. Aquí a eso voy, a eso voy. Las películas infantiles por algo duran una hora y media, una hora veinte. Por algo, porque un cabrón chico no lo vaya a tener dos horas sentadas. No, pero esta, weá duró una hora cuarenta, weón, si ojalá, ahora dura una hora y media, weón. La, verdad, yo no sé, yo, ahora ya, me parece que está medio cerrado el, el Hoy de la Reina, que en un momento fue como el, el pick del cine, ellos tenían un cine infantil, tenían ¿Ya? un cine para y era, era la mitad de la sala con un asiento, y la otra mitad de la de adelante era como juego, o sea, literalmente ya iba a antes, el cabrón chico a la venta de la película, ya no. no que va a jugar y